Lean bien toda la bienvenida Para saber qué tienen que hacer cuando se presentan Hasta acá el primer tutorial Este es el tutorial 3 para sexto Como verán, ahora soy una alumna de sexto A Entonces, este foro de quinto A No voy a poder entrar Porque no estoy en quinto, estoy en sexto De la misma manera, entran a sexto se presentan en el foro ponen responder y escriben por acá pueden volver para atrás voy a volver y voy a ver que la tarea de quinto no la veo ya porque no soy de sexto no soy de quinto entonces para mí esa tarea no se me muestra sexto A, sí tengo la tarea de sexto A y acá está tarea de los adjetivos, supuestamente ya leyeron todo esto a los adjetivos Se van a encontrar nuevamente con un video explicativo Después del video te invito primero a mirar este video A releer la introducción del tema Y ahí están las consignas La última consigna esta, Obviamente que acá van a tener que copiar Ustedes van a tener que hacer todo en la carpeta Buscar en revistas diarios, folletos Tres adjetivos calificativos Tres gentilicios, tres numerales, tres posesivos Recortarlos y pegarlos en la carpeta realizar una oración con cada objetivo, buscar cinco imágenes todo esto va copiado en la carpeta por esta vez finalmente tomar una foto con el celular de tu tarea completar y luego subir el archivo a la sección donde te dice que entregues la tarea acá está la sección de entrega de la tarea, estado de la entrega acá pueden hacer un comentario si quieren ¿sí? y si hacen un comentario, que lo va a leer la maestra nada más, guardan el comentario si no, nada, si no tienen nada que decir no está entregada, está sin calificar. Tengo un día y una hora para entregarlo. Agregar, entrega. Cuando agregan la entrega, aparece otra vez la consigna y toda la tarea. Nada más que acá me va a aparecer este espacio. ¿Para qué? Para que yo suba mi tarea, mi archivo. Esta hojita, que está así dobladita, es la hojita para que, que yo voy a tener que hacerle clic para poder subir las fotos. Subir un archivo, seleccionar archivo y voy a seleccionar de a un archivo, no selecciona más de uno. Elijo la foto que la tengo que tener cargada en la computadora o en el teléfono, elijo la foto, le hago clic y la voy a subir. Acá me apareció la foto que subí. Le voy a poner foto una porque tal vez tengo más de una foto para subir, subir este archivo. Si yo necesito subir varias fotos, este mismo procedimiento lo voy a repetir las veces que necesite subir archivos. Y en este caso tienen hasta tres archivos para subir. Es simplemente para constatar que la tarea esté hecha y cómo está hecha. Van a ver que el archivo acá se ve como una foto. ¿sí? Puedo subir hasta cuatro ustedes, hasta cuatro archivos. Repitiendo el mismo procedimiento Van a la hojita Adjuntan Van a la hojita adjuntan. Guardar cambios Y acá ya aparece la tarea Enviada para calificar Acá está la tarea Y la pueden editar O borrar la entrega Si no están conformes con lo que hicieron Y nada más a la maestra le va a aparecer después en calificaciones, le van a hacer la devolución, le van a aparecer las tareas. ¿sí? Nada más. Bueno, espero que hasta acá les haya servido.